Game started. Por fin conseguiremos vengarnos. Por fin. ¡Dame algo que hacer! ya les de ver. Ah, por fin. Está hambrienta. Por fin. Frosmur está hambrienta. Por fin. Frosmur está hambrienta. Por fin. Frosmur está hambrienta. Así está mejor. Por fin. ¡Así está mejor! Ah, ¡Por fin! ¡Así está mejor! ¡Frostmoor está hambrienta! ¡Así está mejor! ¡Por fin! Ah, ¡Por fin! Así está mejor. Por fin. Frostmour está hambrienta. Habla estúpido. Por fin. Así está mejor. Frostmour está hambrienta. Así está mejor. Por fin. ¡Frozmoor está hambrienta! ¡Así está mejor! ¡Por fin! ¡Así está mejor! ¡Por fin! ¡Frozmoor está hambrienta! ¡Así está mejor! ¡Por fin! Frosmur está hambrienta! ¡Por fin! ¡Frozmoor está hambrienta! ¡Así está mejor! ¡Por fin! Frost, está hambrienta. ¡Por fin! Frost, está hambrienta. Está hambrienta. Así está mejor. Ahora frogo. Está hambrienta. Así está mejor. Ah, por fin, por fin. Así está mejor. Por fin. Me aseguraré de que suba. Así está mejor. Por fin. Ah, por fin. Frosmo está hambrienta. Así está mejor. Por fin. Frosmo está hambrienta. Por fin. Así está mejor. Frosmo está hambrienta. Así está mejor. Por fin. Gloria a Azote. Frosmo está hambrienta. Por fin. Está hambrienta. Ah, por fin. Así está mejor. Por fin. Así está mejor. Frozen, ah, está hambrienta. Por fin. Así está mejor. Por fin. Frozen, está hambrienta. Por fin. Por fin. Por fin, por fin, por el rey Lich. Frostmur está hambrienta. Por fin, por fin. Frosmur está hambrienta. Por fin. Por fin. Frostmour está hambrienta. Ah, por fin. Por fin. Así está mejor. Ah, por fin. Frostmour está hambrienta. Así está mejor. Me aseguraré de que sufras. Frostmour está hambrienta. Radiance Barracks ah, are under fin. attack. Así está mejor. Ah, por fin Por fin Sufrirás un eterno tormento Así está mejor ah, Por fin Por fin Así está mejor Por fin Así está mejor Por fin ah, Por fin Frosmo está hambrienta. ¡Está hambrienta! ¡Ahora afronta! tú será legendario! ¡Así está mejor! ¡Por fin! ¡Así está mejor! ¡Por fin! ¡Así está mejor! Ah, ¡Por fin! ¡Por fin! Ah, por, fin. Ah, ¡Por fin! ¡Así está mejor! Frostmoor está hambrienta. Ah, por fin. Frosmour está hambrienta. Así está mejor. Ah, por fin. Frostmour está hambrienta. Así está mejor. Hambrienta. Ah, ¡Por fin! ¡Así está mejor! Ah, ¡Por fin! ¡Frosmur está hambrienta! ¡Así está mejor! ¡Frosmur está hambrienta! Tu dolor será libre. Nuestros guerreros están combatiendo al enemigo. ¿Qué pasa ahora? Ah, ¡Por fin! Sí está mejor. Frostmour está hambrienta. Está hambrienta. Radiance Barracks are por under fin. attack. Froh, está hambrienta. Ah, por fin. Por fin. that uh -huh. Are under attack. Ah, por fin. Por fin. Frostmour está hambrienta. Ahora Frostmour. Ah, por fin. Frostmour está hambrienta. Por fin. ¡Por fin! combatiendo al enemigo. Por fin. Gloria al azote. Así está mejor. Por fin. ¡Así está mejor! ¡Por fin! ¡Así está mejor! ¡Por el Rey Lich! Nuestros guerreros están combatiendo al enemigo. ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Así está mejor! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Así está mejor! ¡Por fin! Así está mejor Por fin Frostmour está hambrienta Por fin Por fin Frostmour está hambrienta Así está mejor Por fin A mí no me mangonea nadie Así está mejor por fin. Ah, por fin. Así está mejor. Por fin. Ah, por fin. Frostmoor está hambrienta. Radiance Barracks are under attack. Así está mejor. Así está mejor. Ah, por fin. Me aseguraré de que sufras. Así está mejor. Habla estúpido. Ah, por fin. Frosmur está hambrienta. Frostmour está hambrienta. Ah, por Califesca. fin. Frostmour está hambrienta. Así está mejor. Ahora, Frostmour, me aseguraré de que sufras. Por fin. Así está mejor. Frostmour está hambrienta. Así está mejor. Ah, por fin. Por fin. Así está mejor. Ah, por fin. Frozen está hambrienta. Ah, por fin. ¡Se derraba la misa! Oh. Mí no me bonean. ¡Por fin! ¡Rosmoor está hambrienta! Oh, ¿Qué oh, pasa? Oh, oh, ¡Por fin! ¡Así está mejor! ¡Por fin! ¡Así está mejor! Frostmour está hambrienta. Así está mejor. está hambrienta. Así está mejor. Frostmour está hambrienta. Está Frostmour, está hambrienta. Ah, por fin. Así está mejor. Ah, por fin. Ahora Frostmour. Me aseguraré de que sufras. Tu dolor será legendario. Así está mejor. Por fin. Ah, Por fin. Habla estúpido. Sufre, suéltalo, no tormento. Dominate. Por fin, por fin. Así está mejor. Ahora Frost. Por fin, así está mejor. Por ¡Está hambrienta! ¡Así está mejor! Ah, ¡Por fin! ¿Noticias? Ah, ¡Con cuidado! ¡Por fin! Ah, ¡Por fin! ¡Así está mejor! Radiance Barracks are under attack! Ah, ¡Por fin! Está mejor. Por fin. Frosmore está hambrienta. Por fin. Frosmore está hambrienta. Por fin. Frosmore está hambrienta. Por fin. Frosmore está, está hambrienta. Así está mejor. Tu dolor será legendario. ¡Así está mejor! ¡Frozmoor está hambrienta! ¡Así está mejor! Ah, ¡Por fin! ¡Así está mejor! ¡Frozmoor está hambrienta! Ah, ¡Por fin! ¡Frozmoor está hambrienta! ¡Ahora, Frozmoor! Radiance Barracks are under attack! Oh, ¡Así está! Frosmur está hambrienta. Por fin. Ah, por fin. Así está mejor. ¡Dame algo que hacer! Habla estúpido. Por fin. Frosmur está hambrienta. Por fin. Radiance Parrots are under attack. ¿Eh? está hambrienta. Frosmore está hambrienta. Por fin. Así está mejor. Por fin. Radiance Barracks are Frostmour under attack. Está hambrienta. Por fin. Frosmore está hambrienta. Sufrirá su eterno tormento. Por fin. Frosmore está hambrienta. Ahora, Frost. Ahora, Frost. Ah, por fin. Así está mejor. Por fin. Radiance Barracks are under attack. Por fin. Por fin. Así está mejor. Ah, por fin. Frostmuma está, ah, está hambrienta. Radiance Barracks are under attack. Unen the Hulkwood! Unen the Está abrieta. Ah, por fin. Así está mejor. Ah, por fin. Frostmour. Radiance Barracks hambrienta. are under attack. Por fin. Así está mejor. Unstoppable. Radiant Barracks are under attack. Ah, por fin. Nuestros guerreros están combatiendo al enemigo. ¡Hola, estúpido! ¿Qué pasa ahora? Por fin. Así es por fin. está. Radiant Barracks are under attack. Ah, por fin. Frostmour está hambrienta. Por fin. Así está mejor. Tu dolor será legendario. Frostmour está hambrienta. Así está mejor. No hay tiempo para descansar. Estúpido. Frostmour está hambrienta. Así está mejor. Por fin. Por fin. Por fin. Por fin. Por fin. Frostmour está hambrienta. Así está mejor. Frostmour está hambrienta. Sufrirás un eterno tormento. Por fin. Por fin. Así está mejor. Radius Barracks are under attack. Así está mejor. Ah, por fin. Frosnur está hambrienta. Por fin. Así está mejor. Ah, por fin Así está mejor ah, Por fin Frostmoor está hambrienta Así está mejor ah, Por fin Así está mejor Ahora Frostmour. Ah, por fin Frostmour está hambrienta ah, Por fin Sí, está mejor. Frostmour está hambrienta. Me inclino ante tu voluntad. ¿Qué pasa ahora? Pisad con cuidado. Por fin. Frostmour está hambrienta. carne fresca está mejor. Por fin. Frostmour. Está hambrienta. Por fin. frostmur está hambrienta. Así está mejor. Por fin. Están combatiendo al enemigo. Así está mejor. Por fin, así está mejor. Por fin, por el Rey Leech. Ahora Frozmur. Frozmur está hambrieta! A mí no me abandoné a nadie. Sal con cuidado, ahora. Así está mejor. ¡Pisad con cuidados ahora! Ah, ¡Por fin! ¡Así está mejor! Ah, ¡Por fin! ¿Qué ordenáis, señor? ¡Pisad con cuidado! ¡Así está mejor! ¡Por fin! Ah, ¡Por fin! ¡Sufrirás un eterno tormento! ¡Gloria! ¡Así está mejor! Tu dolor será legendario. Ah, ¡Por fin! ¡Así está mejor! ¡Por fin! ¡Así está mejor! Ah, por, fin. Así está mejor. Ah, ¡Por fin! ¡Así está mejor! Me aseguraré de que sufras. ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Ahora, Frozmoor! ¡Así está mejor! Frostmour está hambrienta! ¡Te alegro de verte! Hola, oh, estúpido! ¡Así está mejor! Frostmour está hambrienta! ¡Así está mejor! ¡Frozmoor está hambrienta! ¡Por fin! ¡Por fin! Ah, ¡Por fin! ¡Así está mejor! ¡Por fin! ¡Así está mejor! Ah, carne fresca! ¡Así está mejor! ¡Tu dolor será legendario! Ah, ¡Por fin! ¡Ahora, ¡Oh! ¡Oh! Fros, ¡Está hambrienta! ¡Por fin! Tu dolor será legendario. Así está mejor. Ah, ¡Por fin! ¿Qué pasa ahora? A mí no me mambonea a nadie. Sufrirás un eterno tormento! Gloria al azote. Ahora, no. ¡Y Pisad con cuidado. Así está ¿Mm? mejor. Ah, por fin. Oh, estúpido. Así está mejor. ¡Así está está hambrienta! ¡Nuestros guerreros están combatiendo al enemigo! ¡Así está mejor! mejor. ¡Pisad con cuidado! ¡Por fin! ¡Frostmoor está hambrienta! ¿Qué pasa ahora? ¡Por fin! ¡Frostmoor está hambrienta! ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa a mí? No me mongolaran. Por fin. ¿Noticias? Nuestros no guerreros están combatiendo. Así está mejor. Por fin. Por el Rey Lich. Así está mejor. Frostmour está hambrienta. Está mejor. Por fin. Tu dolor será legendario. Así está mejor. Frosty está hambrienta. Así está mejor. Frosty está hambrienta. Por fin. Así está mejor. Por el rey Lich! Habla estúpido. Y, Frostmour está hambrienta. Ahora Frostmour. Por fin. Así está mejor. Frostmour está hambrienta. Pisa con cuidado. Por fin. Frostmour está hambrienta. Por fin. ¡Por fin! ¡Por fin! Frosmo está hambrienta! ¡Por fin! Frosmo está hambrienta! ¡Gloria al azote! ¡Por fin! Frosmo está hambrienta! ¡Así está! ¡Mamá ¡Por fin! Por fin. Uh, Así está mejor. Es tu dolor será lejano. Por fin. Por fin. Frostmour está hambrienta. Por fin. Así está mejor. Frostmour está hambrienta. Está hambrienta. Por fin. ¡Hambrientas! Ufos ahora! ¡Así oh, es mejor! ¡No a nadie! ¡Nuestros guerreros están combatiendo a los niños. Ahora, estúpido! Ah, ¡Por fin! Guíame. la quiero! Bienvenida. Pisa con cuidado. Frost está hambrienta. Por fin. Así está mejor. Por fin. Sufrias un eterno torpedo. Ahora estúpido. Así está mejor. A mí, ¿no?